El impactante video de Suxa siendo rapada por su hija. La artista brasileña compartió un divertido momento con Sasa, quien le cortó el pelo en la cocina de su casa. Mira. Si bien Subsa tiene millones de seguidores en todo el mundo y una exitosa carrera, la brasileña no deja de mostrar la simpleza de su vida diaria en las redes sociales. La artista decidió ahorrar en peluquería y concederle el deseo a su hija Sasa de 20 años. Cuando el amor de tu vida te dice te puedo cortar el pelo. Sin nunca haber cortado un cabellito en su vida y usted va a sonriendo, escribió la reina de los bajitos en Instagram junto a un divertido video de su hija rapándola.